Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido Nancy Blues. Nancy. La ciudad de México. Desde la Ciudad de México, el verdad, el de México. el el el el el Jamás igualado. Discendent Julian de la Costa. Nancy Blues. Sin limitado. Jamás igualado.